No, salió una persona autorizada y dijo que no, que la jueza está de licencia médica. La dejaron para el día 7 de marzo. ¿Qué esperan entonces de las autoridades en adelante? Justicia. Salud. Yo confío plenamente en ellos. Confío plenamente en ellos. Primero Dios. Realmente yo estoy aquí afuera y desconozco los motivos, pero nosotros estábamos listos para esperar esa decisión hoy. Según las informaciones eh, a raíz de que la jueza se encuentra eh, inactiva por, por, por motivos de salud, ¿qué ha pasado? ¿Qué piensan ustedes con todo este proceso? ¿O sea, bueno, es de... sumamente incómodo, tanto para nosotros como familia como para la población en sentido general, porque es demasiado, es demasiado. Fue demasiado en principio y sigue siendo demasiado. Hoy desconocemos los motivos por los cuales fue suspendida. ¿Reenviada para el, o reenviada, reenviada para el para 7 el... de marzo? ¿Esperan en lo delante? Esperamos que se haga justicia, como siempre tenemos la misma postura, nosotros siempre hemos creído que este caso debe ser ejemplarizador para la sociedad que espera bueno, que se haga justicia.